payasos, así que se pueden acercar hasta el área de, de la tarima para que lo puedan ver y les recuerdo que próximamente los pleneros del Lago, la Sonora seña y Cani García estarán Chole, con nosotros. García, que está ahí, ya están preparando sí. parte. De... Lo importante que tú eres y que llevemos cada una de estas melodías, esa dentro de la depresión, la tristeza, las circunstancias, la situación, esa fuerza, esa energía para poder continuar y caminar y decir. Hoy comienza otro día, hoy comienza otro principio que yo voy a lograr a través de ti, oh Dios. Que tú nos ilumines, que tú nos guardes en todo momento y las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de fortaleza, de sabiduría, de apoyo unos con otros, oh Dios, aleluya. Y que tú quites toda aquella, Y Dios, hemos cometido errores, que tú, oh Dios, nos des esa fortaleza que se rompe. Error... Muchas felicidades. Gracias, Herminio. Mi gente, el jueguito es el del año pasado, el mismo Fue Luego los tres jeeps con los tres reyes Le sigue el remolque con, con los músicos Y el trote de Pucho, la, la tarima de Pucho atrás de este Por favor vamos a mantenernos en filita Para que esto luzca, para que esto se vea bien Así que delante de, de los jeeps de los reyes de la agua de sonido no queremos a nadie por favor Así que Pucho, díselo a su familia oye Mon mira de laberinto ¡Ah! no podía dejar de saludar otros se pueden unir. Y seguimos disfrutando de la tradición para Échale gasolina, así que... Échale gasolina. Ay, sacaron los instrumentos y la fiesta ya se vuelvo. Sacaron los instrumentos y la fiesta ya se vuelvo. Porque está para que reguemos y para que you Y sí, yo te lo voy, no te preocupes. Bueno, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, así que por favor. ¡ah! ¡Oh! mm <laughs> Saludos a los la llamada. Te va a atacar eh. Te va a atacar o caliente o a atacar.